Buenas, mi nombre es Yarip Sánchez y en este video tutorial les enseñaré a reservar su cita para el servicio a estudiantes en la página de educación a distancia upr Macao. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de educación a distancia upr Humacao y buscar el botón que dice reservar. Una vez presionemos el botón, nos aparecerá un calendario para ver los días y las horas disponibles para elegir una cita. Una vez elegimos el día y la hora, podemos poner más información como número de teléfono o una nota explicando brevemente el motivo de la cita. Una vez hecho esto, le damos al botón solicitar cita y automáticamente nos llegará un mensaje a nuestro número de teléfono o al messenger y esperaremos a ser atendidos. Esto fue todo por el tutorial de hoy. Muchas gracias, espero que le haya sido de mucha ayuda.